Hola a todos, en este vídeo os voy a hablar sobre los decodificadores. Los decodificadores son unos circuitos digitales de tipo combinacional, de tal manera que el valor de sus salidas dependen exclusivamente de los valores de las entradas en ese instante. Y podemos interpretarlos como si fueran una especie de conversores entre binario puro y la base decimal. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. En este dibujo tenemos las entradas que he llamado de manera genérica con la letra X y son n entradas, es decir, tenemos n bits. Estos n bits representan un número en binario puro. Por otro lado, tenemos las salidas que he llamado Y. Tenemos ahora 2 elevado a n salidas. Esta n es la misma que esta otra. Por lo tanto, cuando yo lo que, lo que hago es cuando yo marco o indico un número en binario puro en las entradas, lo que va a pasar es que se va a activar la salida, solamente la salida, que tiene exactamente el mismo valor en base decimal. Y el resto de salidas van a permanecer desactivadas. Por ejemplo, supongamos que n es 3. Por lo tanto, tendré 3 entradas y 2 elevado a 3, es decir, 8 salidas. De tal manera que si a la entrada el valor de los 3 bits que tengo en la entrada X tengo los valores 1, 1, 1, que representan el valor en base decimal, el valor número 7, lo que va a ocurrir es que de las 8 salidas se activa la número 7, valdrá 1, y las restantes valdrán 0. Por el contrario, si en la entrada tengo codificado el valor 0, 1, 1, que representa el número 3, lo que va a ocurrir es que a la salida... Se va a activar la salida 3, que valdrá 1, y las otras valdrán 0. Si hacemos una definición un poquito más formal, podemos decir que tenemos, por lo tanto, n entradas, que llamaremos x con un subíndice i que será desde 0 hasta n-1, y tendremos 2 elevado a n salidas, que llamaremos y sub j, donde j va desde 0 hasta 2 elevado a n-1. menos Además, cosa que antes no lo he puesto para que fuera más sencilla la explicación, normalmente hay una señal adicional de activación o habilitación que llamaremos Enable porque es el nombre habitual en inglés. En estas definiciones la letra N representa un número entero 1, 2, 3, etc. ¿Cómo funciona el decodificador? El Enable es una especie de interruptor. Si está desactivado, el decodificador no funciona. Por lo tanto, si vale cero... Todas las salidas valen 0 independientemente de las entradas. Por lo tanto, el decodificador no funciona. Activemos el decodificador. Hagamos que enable valga 1. Entonces, los bits de las entradas, estos n bits, representan un número que está expresado en binario puro. Si ese valor en binario puro lo pasamos a base decimal, la salida que tiene el peso equivalente a este valor en binario puro se activará, es decir, valdrá 1. ¿Qué va a pasar con el resto de las salidas? Las otras salidas valdrán 0. Por lo tanto, en un momento dado, con el enable a 1, solo se activa una única salida y las demás están desactivadas. Para que lo entendáis mejor, vamos a ver varios ejemplos. Aquí tenemos el decodificador más pequeño posible, de 1 a 2. ¿Qué significa de 1 a 2? Que tiene una entrada y dos salidas. En este dibujo que tenemos aquí, este puntito representa la entrada de datos. Como solo tengo una entrada, la número con el valor 0. Esta otra es la entrada de habilitación, el enable. Las salidas están aquí a la derecha. Esta es una y esta es otra. Las salidas también tienen que estar numeradas desde el número 0. Esta de aquí es la salida cero, que he llamado Y0. Y esta otra es la salida de peso 1, Y1. Aquí tenemos la tabla de verdad que representa el comportamiento de este circuito. ¿Que enable está apagado? Pues entonces, independientemente de lo que valga la señal de, de datos X0, la salida vale 0. 0 para Y1, 0 para Y2. Recordemos que esta X es diferente de esta otra. Estas X de, de, perdón, esta X de X0 es una X cursiva porque representa una señal digital. Mientras que esta X es una X recta porque representa un valor, don't care, es un valor comodín, representa o un 0 o un 1. Nos da igual lo que valga esta señal. Encendamos el enable. Enable vale 1. Entonces, si eh, X0 vale 0, entonces se activa la salida 0. Por lo tanto, esta salida. Y 0, valdrá 1, y la otra valdrá 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 0 es un número binario puro que en base decimal también vale 0 y por lo tanto es la salida 0 la que se activa. Si ahora x0 vale 1, como este valor 1 representa en, base, en binario puro el valor 1 en base decimal, es la salida 1 la que se activa y la otra se desactiva. Para que lo entendáis mejor, vamos a ver otro ejemplo. El siguiente decodificador sería de 2 a 4. Tiene 2 bits de datos, que ahora voy a llamar x1 y x0, que están aquí representados, y tengo 4 salidas, y0, y1, y2, y3. Y sigo teniendo la misma señal de habilitación. Si el enable vale 0, independientemente de lo que valgan las entradas de datos, las 4 salidas valen 0. Digamos que... El decodificador está apagado. Encendamos el decodificador, ahora valdrá 1. Por lo tanto, cuando yo interpreto las entradas x1, x0, que valen en este caso 00 como un número en binario puro, 00 en binario puro representa el número decimal 0. Por lo tanto, la salida 0 es la que se activa y las, las otras tres eh, valen 0, están desactivadas. Cuando ahora las entradas son 0, 1, como 0, 1 es el valor 1 en base decimal, la salida 1 está activada y las otras 3 están desactivadas. De manera equivalente, cuando las entradas son 1, 0, como 1, 0 representan el, en binario puro el valor 2, entonces ahora la salida 2 está activada y las otras 3 desactivadas. Y por último, cuando yo tenga. Las entradas 1, 1, como 1, 1 en binario puro representa el número 3 en base decimal, la salida 3 se activa y las otras se desactivan. ya Para terminar vamos a duplicar una vez más el decodificador y este de aquí es un decodificador de 3 a 8. ¿Por qué? Porque tiene 3 entradas, x2, x1 y x0 y 8 salidas. Esta de aquí es la marcada con el peso 0, Y0 y todas las demás, vamos eh, suponiendo que van numeradas de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, así hasta el número 7. La tabla de verdad asusta un poco, pero es igual que las de antes. Simplemente tengo que si el Enable vale 0, independientemente, es decir, valores Don't Care para las entradas, todas las salidas valen 0 porque el decodificador está apagado. Encendamos ahora el Enable. Vale ahora 1 en todas estas filas. Por lo tanto, ahora tengo que traducir de binario a decimal. 000 en binario puro representa en decimal el valor 0. Luego es la salida 0 la que se activa. 001 es el valor 1 en decimal. Por lo tanto, la salida 1 se activa. 010 es el valor 2. La salida 2 la que se activa. 0, 1, 1 es el valor 3, por lo tanto la salida 3 se activa. 100 0 es el valor 4, por lo tanto la salida 4 se activa. 1, 0, 1 es el número 5, por lo tanto la salida 5 se activa. 1, 1, 0 es el valor 6, por lo tanto la salida 6 se activa. Y por último, 1, 1, 1 es el número 7. La salida 7 se activa. Fijaos en esta diagonal, por lo tanto, que cuando el enable está funcionando, está a 1, solo se activa una única salida del decodificador y las demás permanecen apagadas, permanecen a 0. ¿Vale? Entonces, por eso os decía que podemos hacer una especie de símil entre un conversor de binario puro, que son las entradas X, y decimal, que son las salidas. ¿vale? Bien, hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado